Ángeles Vicente García nació en Cartagena, España. A partir de 1920 se pierde el rastro de la autora y se desconoce su biografía posterior. Ángeles Vicente pasó parte de su niñez y juventud en Argentina, donde vivió entre 1900 y 1906 con sus padres, José María Vicente Nicolás, natural de Murcia, e Inocencia García Velda, natural de Cartagena. Hoy, de esta autora, leeremos el cuento La Sorpresa. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. La Sorpresa, un cuento de Ángeles Vicente. Carcerero ha entrado esta mañana en mi celda más borracho que de costumbre y me ha contado todas las charlas de la prisión. Me ha dicho que las presas se quejan del mal de la camadura y del agua sucia y verminosa. Después, dejándose caer en el suelo como un caballo viejo y cansado, se puso a suspirar. ¿Qué tiene usted, Paco? Le dije, ¿yo? Nada, el aguardiente que me ataca la cabeza. Guardó silencio, pero siguió suspirando. Yo miraba sus manos. Las manos de un carcelero tienen siempre algo de imponente. De ellas depende nuestra libertad, no solo la libertad material, sino también la libertad de nuestro espíritu. El solo rumor de su manojo de llaves que suenan como instrumentos infernales es una amenaza y paraliza las ideas más arriesgadas. Volví a interrogarle. —¿Pero qué tiene, viejo? Cuénteme. Mi insistencial enterneció y el buen hombre me contó una historia terrorífica que nunca me habría imaginado pudiera tener cabida en aquel cerebro. —Hoy ha vuelto. Terminó. —Aún la veo aquí, en mi departamento. Entró por la ventana dejando un rastro de flores y se me acercó hasta tocarme y me tiró de la barba diciéndome. —¿Cuándo acabarás, bruto animal incorregible? Y su voz parecía que se quejaba y sus ojos me miraban con expresión de amenaza, que no puedo olvidar. —¿Pero quién? Me miró frunciendo las cejas con un gesto terrible y exclamó. ¿Quién? ¿Lo sé yo acaso? ¿Lo sabrías tú? No, no y no. Es ella, ella simplemente. ¿Cómo podríamos llamarla? ¿Acaso es su voz voz de mujer? ¿Tiene su persona apariencia de forma humana? No, no. Esto sería mi muerte. Se irguió y salió de las celdas sacudiendo su mazo de llaves. Durante unos minutos le alejarse por el corredor, tosiendo como un tísico. Y aún a ratos el rumor de su bozarrón avinado. He golpeado el muro llamando a una compañera de prisión. ¿Sabes que Paco está nervioso? El viejo Paco. Nuestro amo y guardián. Ella se reía a carcajadas. Lo sé, lo sé. Han dado toda la mañana de celda en celda contando una historia imposible. Creo que se ha vuelto loco. Es necesario protestar porque, si nos dejan en sus manos, nos moriremos de hambre. Esta noche iré a hacerle compañía. El día ha pasado como tantos otros. Un día de prisión, largo, eternamente largo, infinitamente largo, lleno de tedio y de malos pensamientos. Por la noche ha vuelto Paco, y me ha dicho tranquilamente. Vengo a dormir aquí, porque tengo miedo. Mi celda estaba a oscuras. Paco dejó su linterna en un rincón, proyectando la luz contra la pared y se sentó en mi banco. Su actitud era serena, pero le temblaba la voz. Yo no sabía qué hacer. Si esta noche, pensaba, Patrona encuentra la manera de venir, como me ha dicho, a hacerme compañía y a hablar de nuestros planes revolucionarios, Paco la verá y estamos perdidas. Busqué el modo de comunicarme con ella. Imposible. Al fin me resigné, con lo que pudiera acaecer, pero no pude dominar mi inquietud y permanecí con el oído atento al menor ruido, al tic-tac del maldito reloj del torreón, a los pasos de la ronda, que de cuando en cuando cruzaba los patios vacíos y silenciosos. «Tal vez no venga», me decía, «tal vez sí». Y para distraerme y no pensar interpelé a Paco, —¡Cuénteme algo de ella! —No, es inútil —me contestó. —Tú no podrías comprenderme. Y se encerró en un mutismo como en una coraza impenetrable. La proximidad de aquel hombre misterioso, que no quería hablar, que tenía miedo y pedía protección como un niño, excitaba aún más mis nervios. De pronto se levantó. Y se puso en acecho Es Petrona que viene Pensé Ahora la descubrirá y estamos irremediablemente perdidas Retuve la respiración Las sienes me martirizaban como si fuesen a estallar Me pareció oír un leve ruido No había duda Alguien se acercaba en el corredor crujía el piso tenuemente bajo el paso furtivo y lento de alguno que no quería ser oído. Al fin todo quedó en silencio. Habría sido una alucinación, pero no. Una llave acaba de penetrar en la cerradura. La puerta cruje, se abre... En el negro hueco aparece una sombra larga, blanca, misteriosa. No habla. Y permanece inmóvil tratando tal vez de orientarse en las tinieblas. Es Petrona. Mi ansiedad no tiene límites. Estamos descubiertas. Mas no es así. Paco ha retrocedido asustado, corriendo de un lado a otro con desesperación, tentando las paredes como si buscara un hueco donde esconderse y se ha guarecido lleno de espanto en el ángulo más lejano y oscuro, suplicando por todos los santos y por todos los demonios que lo dejen en paz, que no lo torturen más, que él no ha hecho mal a nadie. Mi compañera de prisión, que se había detenido aterrorizada, se recobra al darse cuenta de la situación. Avanza un paso resueltamente, coge la linterna y enfoca un círculo de luz Vivísima al aterrorizado guardián, que tembloroso, suplicante, con la faz desencajada y los ojos desmesuradamente abiertos, arroja las llaves y gana a la puerta de un salto, desapareciendo en las negruras del corredor. Petrona me abraza nerviosamente y, recogiendo las llaves, me arrastra consigo. -No hay tiempo que perder me dice. Acechaba la ocasión de apoderarse de estas llaves, ven, nos esperan, somos libres, y nos alejamos en la oscuridad. Fin